es un acto de humildad el principio de la conexión entre la mente y el corazón es la cabeza inclinándose ante esta inteligencia latente hacia el centro, hacia el corazón reconociendo no solamente que es mucho lo que desconoce, lo que ignora y que así será siempre sino además aceptando que necesita la guía de esta sabiduría de una sabiduría universal que no presume de sabérselas todas pero que siempre está disponiendo la sabiduría del saber aprender que es la grandiosa riqueza que el ser humano puede tener y cuando ocurre ese acto de humildad y desde la cabeza bajamos para hablar, escuchar el corazón nos damos cuenta que el mundo está al revés las cosas retornan a su mecanismo natural nos damos cuenta que Aquellos que se creen cuerdos porque van con la inercia y la lógica de este mundo lleno de eufemismos que llama progreso al retroceso y que llama salvaje y retrógrado a la sabiduría que parece simple, pero que sí sabe convivir, permanecer y continuar. Que conoce el sentido de existencia y que por eso sabe cómo crecer, cómo hacernos crecer. Aquellos cuerdos dentro de ese sistema que va destruyendo, que simplemente se fundamenta en lo aparente y que a través de la apariencia maquilla la muerte. En realidad son los dementes. Sí, porque viven solo presos en la mente, en esa mente acondicionada por las ilusiones, en esa mente de hologramas y proyecciones, de vidas prestadas, de hacerle caso al prototipo y de encajar en las modas aunque incomoden. Solamente viven en su mente, en una mente que por falta de corazón se llena de prejuicios y acompañada de los prejuicios y del que dirán, se llena de depresión, se llena de ansiedad, se llena de inmediatez, se llena de quejas y de culpas, siempre necesita buscar culpables. Esa es la mente de los dementes que se creen cuerdos. Mientras que aquellos que empiezan a darse cuenta que no encajan tanto en ese mundo y que al parecer no está funcionando tan bien, que no está dando los resultados ni de felicidad, ni de salud, ni de bienestar, mucho menos de comunidad, ni tampoco en educación, y entonces comienzan a buscar otras alternativas, a mirar a las raíces, a buscar el saber que está atrás en la naturaleza, en las raíces, en el principio, a esos comienzan a llamarnos locos, pero no, no somos los locos, somos los cuerdos. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos a salir de la mente para buscar al corazón. Y cuerdo es una palabra cuya raíz latina, su origen, tiene que ver con corder, que significa corazón. ¿Qué quiere decir esto? Escúchalo bien y tenlo muy en cuenta. Significa que el cuerdo es alguien que piensa desde el corazón. Y el demente es el que siempre y únicamente está en su mente. Simplemente es decir que necesita el complemento del corazón. Como ya lo he dicho, a la razón le hace falta corazón. Y el corazón llegará para volvernos cuerdos y que los cuerdos seamos como la cuerda afinada que también suena con la melodía de la vida. La melodía de la armonía que existe en el campo y en la naturaleza y que deje de estar desafinada como los dementes que solamente piensan en lo aparente. Los dementes que caen en lo que llamo crisis de mente la pensadera sobre la pensadera, los enredos de las ilusiones, los enredos de un pensamiento inconcluso, de un pensamiento que no tiene raíz, sino humo. Esas crisis de mente se convierten en depresión, en vacío existencial y por el impulso de encontrar un culpable, se convierte en conflictos, intolerancia y violencia. Las crisis de mente se están consumiendo la humanidad. Así como el sistema del supuesto progreso, se está consumiendo en nuestro planeta y la respuesta para ambas situaciones está pulsante en el pecho es la respuesta de encontrar lo que yo soy desde el corazón y darlo es la respuesta de que a través del corazón me siento uno con la naturaleza y porque la amo la cuido la crisis de mente se sana con abrazos con dar el amor que cargamos entre los brazos recuérdalo si te enredas en el pensamiento si te está ahogando la mente, sal de ahí, sal de tu cabeza o estás muerto o muerta. Sal de tu cabeza para darle vida, para tomarla desde aquí, desde el corazón, desde el amor que hay entre tus brazos. Abrazo para ti.